Marco Fernández, anteriormente te habíamos visto de manera tímida de la política, te muy activos en, en esta actualidad, ¿a qué se debe? Bueno, andamos activos justamente porque andamos recorriendo todo el país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 Eh, por supuesto en exterior, o sea, en tú, por ejemplo No necesariamente, no tengo que ser ni ministro ni, ni nada por el estilo para poder eh, ser un ente de ayuda directa y un enlace y un canal directo entre todos los jóvenes entre todo el pueblo dominicano y un gobierno del presidente Fernando ¿Qué piensa eh, Omar Fernández sobre la situación de estos escándalos? Eh, básicamente el caso César Abusador a, actualmente No, no tengo ninguna opinión sobre el tema ¿Cómo? ¿Cómo? Realmente ¿Cómo? venimos aquí en temas este, de conocer a nuestros amigos y nuestros coordinadores Un por? mensaje final